Como saben, el paro fue convocado por el colectivo de organizaciones populares y el mismo se ha desarrollado en Calma, en diversas zonas del Cibao. Solo se han reportado, hasta el momento en que se había escrito este verdad este reporte, pues episodios esporádicos de enfrentamientos y saqueos. A pesar de eso, se han reportado también incidentes de asaltos y atracos en diversas zonas del Cibao. La jornada se ha caracterizado por el lanzamiento de escombros y basuras en la calle, una fuerte presencia de la Policía Nacional y grandes comercios abrieron sus puertas. Sin embargo, una gran parte de los pequeños, los medianos, como vemos ahí en pantalla, han preferido cerrar sus puertas. Ese es el panorama que hasta las 3 de la tarde, más o menos, pues eh, había eh, aquí en San Francisco de Macorís con el llamado a paro. Nosotros, por supuesto, estamos aquí. Eh, como sabemos que un prog este programa es un programa... Eh, eh, enfocado, ¿verdad?, en lo que es la juventud y hablando sobre las cosas de, de la farándula de la tendencia, pero tenemos una responsabilidad y tenemos una obligación de brindarles a ustedes información con el fin de que ustedes pues eh, tengan ese derecho de estar informados con lo más reciente sobre este tipo de eh, hechos que ocurren aquí en San Francisco de Macorís. Sí, así es. Eh, ahí está el llamado a paro de paro huelgario. Eh, todo, todo, San Francisco de Macorís con un fuente, fuerte conting, contingente, contingente, contingente policial, militares, eh, mixto o sea, mucha patrulla mixtas desde ayer en la tarde, eh, transitando la, toda la ciudad y supervisando todo lo que tiene que ver. Eh, y la gente, el pueblo ha estado tranquilo, simplemente se han escuchado cositas. Eh, hemos visto uno que otro video, algunos rebusse así, pero no como nosotros estamos acostumbrados a ver ese corre, corre por todos lados de temprano, ¿verdad? Sí. Bueno, lo más grave, podríamos decir, que ha ocurrido, que nosotros lo mencionamos, fue el incidente con el joven herido en el sector del Pueblo Nuevo. claro. claro. Eso es lo más grave, en cierto modo, que ha ocurrido, sí. pero aparte de eso, pues ya cosas que nosotros aquí en Macorís estamos en cierto modo acostumbrados las quemaderas de goma <coughs> los desperdicios en la calle las protestas o sea todo eso en un día de huelga bueno y la presencia policial ya todo eso es algo tradicional en el tipo de cuántos cuánto días aquí? son solamente por hoy okay. está supuesto a levantarse mañana a las 6 de la mañana el paro okay. según el colectivo de organizaciones populares así que okay. pues reiterando aquí que pues todo se mantenga en calma y que se limite solamente ya a esta tónica a la que hemos eh, visto hoy, que es de tranquilidad y de calma. Porque de verdad, ya con lo último que pasó, la última huelga que pasó, fue demasiado. Eh, y ya con las anteriores jornadas que hemos vivido en todos estos últimos años, pues ya como que era demasiado ya, era demasiado. Eh, y creo que no merecemos, y hablo ya como persona residente aquí en San Francisco, pues no merecemos que las jornadas de paro eh, sean vividas con incertidumbre, con miedo, con una sensación de inseguridad, de que si no es la policía es una persona que va a aprovechar, o si no que va a ser, eh, eh, o si no que es una persona de, lo, de, de los movimientos populares que estén haciendo algo. entonces Pueden hacer huelgas, escúchame que lo interrumpa, no, adelante, no ¿pueden, pueden hacer huelgas, porque es todo derecho que le compete a cada dominicano, protestar. Hagan la huelga, pero sin que los ciudadanos se hayan perjudicado, ni los empresarios, ni el que se busca su comida. Usted tiene un problema con un ejemplo, esto es un ejemplo, con los bomberos, vamos, a hacer la huelga a los bomberos, vamos a cerrar tres avenidas, no pasan hoy por ahí nadie. Pues, ¿Y por qué? Ah, no, eh, por los bomberos. los bomberos. Un ejemplo, ¿tú entiendes? Entonces, porque que ya eh, los tiempos tienen que ir cambiando, tienen que ir cambiando el método huelgario. Aunque la gente no entiende que es los delincuentes que se agregan al movimiento. Pero si usted pone de manifiesto lo que es la paz mientras usted está llamando a huelga, eh, las cosas se dan bien. Y eso es lo que nosotros queremos como ciudad. Usted sabe que grandes logros aquí se han hecho con la huelga, pero ya debemos cambiar el método porque estamos en un 2023. No es quitándole el derecho a protestar, sino buscar la manera, mira, Anoche no se prendió goma en ningún lado, todo el mundo tranquilo, bien, ¿tú entiendes? Porque hasta la goma perjudican cuando claro. es el humo, cuando es eh, se ensucian eh, las casas, los comercios. Y que le hace daño a la misma calle claro, también. Claro, porque tienen todo el derecho, cada dominicano tiene derecho a protestar. Claro, Esto el, es un, de, eh, un derecho que nadie se lo puede quitar, pero mire, no queremos que se derrame sangre así y más a la juventud. Sí, eso mismo le decía al principio de que eh, fue una huelga que empezó como tranquila. Ayer eh, las calles estaban tranquilas. Tú sabes que siempre de noche, siempre está eh, eso, esa costumbre de que un día antes de la huelga, de la huelga tú no puedes salir porque siempre hay problemas de noche. Entonces se mantuvo tranquilo. Esta mañana también se mantuvo todo tranquilo. Eh, uno que otro percance con el chico herido dos o tres gomas en algunos sitios calentones de aquí de la ciudad pero realmente y tengo que decirlo honestamente si no no he visto basura en la calle yo yo por las por los sitios que he cruzado y yo que me desplazo por zonas donde, donde yo estoy acostumbrado a, a en tiempos vulgarios eh, evitarlo por, por, por la por la cantidad de basura que se tiran los vidrios ese tipo de cosas entonces eh, me sorprendí de que en esta huelga no no nada de eso estaba pasando el sector uh -huh. del capacito la avenida bienvenido fuerte dual fuerte duarte bueno. los rieles por ejemplo entonces me sorprendí ahorita siempre vi una goma prendía ahí en la, en la bienvenido con cuatro que había era que estaba algo de la moviliza, de la movilización pero de toda esa zona completa desde aquí de la fran grullón Capacito, los ríos y todo eso. El único sitio donde había disturbios eran las cuatro con bienvenido. Y no hay basura ni nada. O sea, que al parecer eh, la persona eh, han... Menos aquí, en la, en la parte céntrica de la ciudad. Bueno, en la parte céntrica también está tranquila. Creo que la, la, ese, esas imágenes que estamos viendo ahí... Son de ahí, los barrios. Son de los barrios, pero de la parte alta. Sí. Aquí, en la Libertad. Eh, de sí, eh, todo esa zona sí sí pero realmente la huelga tiene que ser así más pacífica eh, como dicen esto eh, eh, que sea y que ya vayan evolucionando porque tenemos un sistema de, de con más de 30 o 40 años ¿verdad? que son los movimientos huelgarios la tiradera de basura la tiradera de piedra donde, donde a través de la historia de aquí de san francisco de Macorís se han perdido eh, vidas importantes eh, de, de, de, de, de nuestros pueblanos que han muerto en, en huelgas es eh, lamentable uh -huh. personas que nosotros recordamos de, de, de que, que, que, eh, que dejan dejan eso esa huella marcada en la historia de, de, de, de toda la huelga que se han hecho aquí en san francisco sí. y es lamentable uno tener que estar contando que en tal huelga mataron a fulano que era tú sabes que era un, alguien importante pa, para nuestra sociedad y que hoy en día ya no ya no existe. Entonces ya eso tiene que ir evolucionando, ese tipo de problemas, de que ya el, el, el, el, realmente el pueblo no, no se vea tan afectado en, en, en la huelga. Claro. Porque hay veces que las personas que salen a la calle no saben por qué están, se está protestando, ¿me sí. como hoy, que hay mucha gente andando en el aire. ¿Y por qué? Porque no, no sabemos. ¿Me entiendes? Entonces eh, hay que ir manejando la cosa y... y poner al pueblo claro también Claro. Lo que y, y mira, desde mi punto de vista, para mí lo que hemos estado viendo desde, yo diría en este gobierno, porque eh, en los gobiernos del PLD aquí en San Francisco de Macorís, bueno, se realizaban las huelgas. Yo no apoyé las huelgas que le hicieron al PLD, eh, porque en un momento de un momento a otro, pues entendí como que las huelgas eran como una especie como de estrategia de, o, o de intento de los grupos populares, aparte de las reivindicaciones como para otras intenciones. Ahora estamos viendo que hay dos grupos, eh, dos grupos que han convocado a huelgas, que ahora quieren ser los líderes de los movimientos populares y sociales aquí. Yo personalmente digo que este tipo de actos son como una especie de competencia que están... Haciendo estos dos grupos para ver cuál de los dos es que tiene más fuerza a nivel del pueblo. Personalmente, esto no es bueno. Esto, Quien pierde es la ciudad de San Francisco de Macorís porque se siente como rehén de dos grupos. O sea, estamos, tenemos al falpo y tenemos al colectivo que entre los dos convocan a paro de labores. Con, en este caso fue de un mes de, de diferencia. O un mes o 45 días. Pero, señores, aquí en San Francisco tuvimos un momento en el que hicieron dos paros diferentes en menos de una semana. Entonces, eso es una insensatez, una locura. Y lo peor del caso es que van a venir más paros. Va a venir un paro, o van a venir otros paros, posiblemente venga otro grupo, a convocar paro en septiembre octubre por ahí y luego entonces viene el año que viene otra vez la misma chercha y así vamos a seguir y así vamos a seguir y la excusa o las la peticiones como siempre que el gobierno no cumple que la gasolina que el sueldo no rinde y así sucesivamente pero aquí como saben perfectamente que aquí lo principal es la construcción de obras el arreglo de calles eh, asfaltado y etcétera, etcétera, etcétera. Ya ese es un guión que yo que tengo mucho tiempo en San Francisco y más en medios de comunicación, es un guión que ya uno lo conoce. Entonces, yo llamo a los grupos populares a que ya dejen de utilizar a San Francisco de Macorís como una pelota de ping-pong eh, para un lado convocar una huelga, el otro convoca a la otra. No, un movimiento aquí, no, no, no, no. Y es una pena que tengamos que llegar a este nivel, por favor, ya. Y por favor también, otro llamado, por favor, a garantizar que las personas que tienen que trabajar sí o sí, como nosotros, los que estamos en medio de comunicación, por favor, una garantía de que se respete la integridad. Porque no puede ser que hayan personas de los medios de comunicación que no puedan hacer el trabajo, que no puedan salir a hacer un trabajo por miedo en la pasada huelga anterior, eso pasó ya en, este, en, esta, en esta jornada, no, se ha, no ha pasado eso, pero eso no quiere decir que haya garantía de que eso se vaya a repetir en, la, en el siguiente paro de labores que se vaya a convocar. Así que yo llamo a los grupos a que el recurso de la huelga o del paro sea mejor utilizado, porque yo no quiero ver a una sociedad que haga un rechazo tan frontal de un derecho que se, ha, que se consiguió con lucha, que se consiguió con mucho esfuerzo de los dirigentes sindicales, de los dirigentes sociales en los años de la era de Trujillo. Creo sí, que no y era lo mismo, Vialono, no es lo mismo, cabra. Exacto, te, ahora por, tú eso digo, la oficina. por eso te digo, eh, el recurso de la huelga hay que utilizarlo, pero de forma inteligente. Pero no convocar una huelga en un mes y después entonces venga otro grupo a convocar otra huelga en otro mes. Así no. Y otra cosa que, que yo siempre he dicho. Para usted ser un dirigente debe ser un ejemplo. Tanto estudiantil como de cualquier movimiento. Debe ser un ejemplo. ¿Para qué? ¿Para quién? Para la sociedad. Usted es un sinvergüenza. Usted no puede, usted no puede dirigirme a mí. ¿Por qué entonces? No podemos, entonces mensual, vamos bajando a en el otro mes viene otra huelga, no. Esto, que no quiero que se vea que defendiendo el gobierno, pero ya las cosas han cambiado como antes, porque antes aquí se ha luchado, o San Francisco Macorís, lo que hay es con lucha, ¿no entiendes? Pero antes tú no podías ir a una oficina, de tú eres fulano, no hay dirigente, tú no podías entrar a una oficina, ¿no entiendes? Ahora no, ahora tú puedes hablar con los funcionarios, sentido de... Entonces vamos a cambiar los métodos que usted puede protestar pero sin herir al que no esté en eso, porque tú mismo tú no te huelga, no. ni nada. Tú no tenés nada de eso. Ni Y y te pueden quitar lo tuyo, te sí. pueden hacer algo, Dios te libre. ¿No entiendo, entonces de eso es que debemos cuidarlo. Pero tienen derecho a protestar. Eso no es. Sí, es como tú dices, o sea, tienen derecho a protestar, pero ya tienen que bajarle. A esa intensidad de la huelga de, de, de, de, de, de siempre, verdad? Y, de, de, y maltratar al pueblo. Entonces, eh, ya estamos llegando a los tiempos donde están saliendo las cositas al aire. Ya se entonces, ya la gente se cansa. Entonces, la gente empieza a hablar como con fulano. Que si yo que entonces, evítense eso, esas malas interpretaciones que ustedes saben que el, el público tiene de, de, de, de, de muchos de ustedes. Fulano, coge, ay, tú sabes, tú sabes que la gente empieza a atacarlo por sí. ahí cuando la gente se cansa. Ya la gente entonces empieza eh, cosas que saben que tienen en botella empiezan entonces a decirlo. entiende entiendes? Fulano le coge cuarto a fulano, que fulano sí. fulano en un tiempo, ¿tú me entiendes? Entonces ya, si ustedes están viendo ya que se le, se, se le está viendo... el refajo, ya, ya, ya, ya <risa> se están dejando ver, ya. <risa> llegó el fin, ya llegó su fin, porque es que ya el, todo no es para siempre. En algún Así momento es. la cosa... Te,